estratégica. Todo este noticiero bajo la dirección de nuestro principal, el licenciado Guido Bricio Carriel. Permítame la paz Camposanto y funerario que comunica que estamos operativos en nuestros tres campos santos en Quevedo, 800 metros de terminal terrestre, en Buenafé kilómetro 20 vía Santo Domingo, y en San Camilo kilómetro 5 vía San Carlos. La paz Camposanto y funeraria contigo, más allá de la vida. Muy bien, entramos en diálogo directo con nuestro invitado, él es el ingeniero Néstor Guanotuña, profesional ambiental. ¿no? Hay muchísimos temas, muchísima tela que cortar, mi estimado Inge, así que vamos a tocar justamente sobre el inconveniente que hay sobre el botadero de basura. Ingeniero eh, Néstor Guanotuña, ¿qué tal? Bienvenido a la audiencia del día, y 104.3 le da la más cordial de las bienvenidas. Buenos días. Muchas gracias, estoy pide... dispuesto a conversar del tema. 7 y 36 de la mañana, ingeniero, buenos días, los saluda Javier Lizano, en la 104.3 Gran Voz Radio y al día. Eh, como usted puede saber y como ciudadano que habita aquí en, la, en nuestra ciudad del río, hay una problemática alrededor del vertedero del ex vertedero de la basura. Entonces queremos conversar con usted al respecto para que la ciudadanía despeje una serie de dudas. Eh, ¿Qué podría decirnos cómo ve usted la situación de, de este botadero actualmente? Hay que tomar el toro por los cuernos, como se dice, hay, hay que convocar de alguna manera, alguien tiene que personalizarse, a los actores, no, ¿no? nos referimos a instituciones y de esos representantes de instituciones, porque no solo por llegar al, a esta situación, al estado crítico en el que está el, este, este lugar, eh, precisamente por eso, porque a las competencias se han dispersado, hoy por hoy aparentemente nadie es responsable ya de nada, no hay, no hubo nunca una licencia ambiental oficial del lugar, es una lástima decirlo, solo hubo una aprobación de un cierre técnico y los cumplimientos parciales del plan de manejo ambiental, eso lo hizo el seguimiento en su respectivo momento del Ministerio del Ambiente cuando existía Dirección Provincial de los Ríos aquí en Quevedo, pero como ven esto ha empeorado y lo que se ve aquí es que, eh, esperemos, mencionaba Carlos acá, que eh, van a acudir al Ministerio del Ambiente, sería bueno porque necesita el liderazgo de alguna entidad, de alguna institución, de alguna personalidad, de alguna autoridad, ya que se, como le indico, que se personalice del, del caso, para que pueda articular esfuerzos, recursos, eh, competencias, y poder atender este problema, porque como ven, no, no es una cuestión sencilla, es una cuestión muy compleja, esto me recuerda hace unos 10 años se incendió el botadero también en, en babahoyo y tuvimos casi dos días de, por apagarlo, y hoy por hoy, eso, es que eso es una situación ya técnicamente compleja, porque tenemos toneladas y toneladas de basura por debajo, que si usted lo enciende, eso se va como una mina de carbón, y es difícil, difícil apagarlo totalmente, y por eso, y además lo, los inconvenientes o los, las aristas sociales que hay con respecto al sitio, es una situación de verdad que por lo que se ve, y nos falta, como le indico, como sociedad, como comunidad local, eh, eh, llegar a, a, a ver o a analizar la, la solución, y como ve, esto es situación de, de ministerios, de autoridades, y no solo de la ciudadanía, porque ya hoy por hoy, cerrado ese vertedero, pasará allí cientos y cientos de años como una fuente de contaminación y como se dice en terminología ambiental, como un pasivo ambiental. que es eso? Un negativo, un problema ambiental. Y como ven, cada vez se necesita más, más atención, pero en nuestra época de transición, de periodos, se ve menos todavía. Atención, entonces eso es lo que se puede indicar por ahora, ¿no? 7 y 38 de la mañana, 7 y 39, ya eh, dialogando con el ingeniero Néstor Guano Tuña, profesional ambientalista, estamos analizando la situación del botadero de basura. Entiendo por lo que nos dialoga este Inge, es de, el incendio no es el problema, el incendio es una consecuencia de todo un problema que se ha venido gestando y que va a durar para mucho tiempo, ¿no? Esperemos que ese incendio, por lo menos con el trabajo que puede hacer Cuerpo de Bomberos y, y demás voluntarios de allí, puedan aplacarlo. Pero el asunto es la cantidad de basura vertida allí. Recordemos que es, es porque, mire, hay antecedentes y por eso es que se necesita eso, ya la convocatoria de. o la, la. cogerle el toro por los cuernos. Porque esto no es este asunto, este incendio, no es un hecho aislado años anteriores se inundó ese vertedero con el invierno que se aproxima, vertió los plásticos por toneladas alrededor de propiedades privadas, causó problemas en cultivos y, y, y ven y no es una, una, una, una vez que ha pasado eso, varias, hoy tenemos estos incendios que tampoco es, son inéditos, ya ha sucedido uh, recuerdo que había hasta niños que se accidentaban allí, salieron quemados de sus, de sus piernas porque hasta quedaban atrapados porque buscar buscar materiales para, para subsistir eh, hace que estén ahí personas. pues Entonces todos estos asuntos sociales, técnicos, como ves, se necesita de, de, de, de quienes nos pongamos al, al cargo de eso. Y no se ve, por desgracia, no esto, to, estas palabras que digo, por favor, tomarlo con mucha responsabilidad y lo, lo indicamos con, la, con toda la cordialidad del caso. No queremos ir en estos momentos a decir tal, tal, tal es el culpable, sino simplemente eh, vemos que eh, la solución la solución, la solución tiene que ver con toda la comunidad. Así como el, el asunto de el haber llegado a este punto del problema fue causa de todos nosotros por, como comunidad, y le indico esto porque los, los plásticos que son el problema para la, la, la quema y, el, y los incendios y todo esto del humo, se generan porque permitimos la el ingreso de plásticos indiscriminadamente al país. Hay una normativa que ya lo restringe, pero desde siempre hubo la la, la normativa que indica que debemos clasificar en domicilio ¿qué quiere decir eso que nosotros en la cocina en, en nuestra vivienda tenemos que separar los plásticos y tenerlos aparte y si tenemos que desechar cierta cantidad de desechos hay desechos que no se pueden ya clasificar los de los baños etcétera y los orgánicos pero ya usted reduciría pues reduciría al menos del pero 50% culturalmente no tenemos esa costumbre esa pero trabajemos pues nos hemos dado cuenta que hay una normativa oficial desde el año 2002 que indica eso, que debemos clasificar en domicilio, separar en domicilio la basura. Además de eso, el asunto del, del, de lo social. Desde ese mismo año, con el texto unificado de legislación ambiental secundaria, se indicaba con claridad que no podía haber una vivienda alrededor de mil, un mil metros de los vertederos. Y sin embargo, construimos una ciudadela junto a un vertedero. Una cuestión, un caso error. Lo indicamos de esto, porque continuamos cometiendo los mismos las mismas inobservancias, con ese tema de los desechos sólidos, con otros temas de servicios básicos como la, la, el tratamiento de las aguas servidas, el, el agua potable, etcétera, pero para retomar el tema, el asunto es que tenemos más de 350 toneladas de basura que, que se necesitan disponerlas diariamente, tratarlas, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con la basura que todavía que continúa generándose? Prácticamente la misma, la, el mismo proceso. Un proceso que necesita mucha revisión, mucho, muchas cuestiones técnicas, tratamiento, separación, ya en un vertedero o en un, en un sistema, en un, en un, como se dice, un, pero un vertedero tecnificado, no en el de acumular y acumular. Entonces, ¿por qué indico esto? Porque hoy tenemos este inconveniente. Después de unos años tendremos uno nuevo, ya no de dos hectáreas, de 24 hectáreas o de más hectáreas. Esto es, por eso les indico y no me cansaré de insistir, te, eh, tenemos que ya pegarnos a las normativas, tenemos que hacer cumplir como sociedad las normas que tenemos, normas ambientales, normas de, de, de recursos hídricos, incluso recordemos que este vertedero está sobre un, el estero Limón, aunque lo desviaron, pero los lisiviados que se generarán allí, por, se generarán durante cientos de años, continuarán llegando a ese estero y yéndose al río Quevedo, contaminando el suelo, bueno, es un poquito duro decir todo lo negativo, no, no, no es bueno concentrarse en eso, pero sobre esa base, sobre esa base, sobre esa realidad, es que existe la tecnología, existe el personal técnico calificado en todo el país, no solo aquí, como ven hay una universidad, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que crea este tipo de, de profesionales que están en la capacidad técnica de atender estos estos estas cosas ¿no? de, de, de, de, de, de nuestro vivir. Y, y tienen el potencial para trabajar en eso. Tenemos los recursos, tenemos los talentos, tenemos las tecnologías que se puede adquirir, pero como ven, eh, se han dispersado mucho, se ha difus, difundido, se ha, se ha perdido la competencia directa. COTAC dice clarito, ¿quién es responsable de la gestión de los hechos municipios? De, de, empecemos por allí entonces, pues. que nuestras administraciones se hagan cargo como es debido, muy bien, siete de la mañana, 44 y cuatro minutos, siete horas cuarenta y minutos, estamos en diálogo con el ingeniero ambiental, Carlos eh, Néstor Guanotuñas, ¿no? ¿no? Muy rica. bien. Dije, eh, al margen de todo esto, yo sí me daba cuenta que venía basura de los cantones vecinos y eso eh, a también a que toneladas de basura se incrementaran, eh, ¿hasta dónde puede llegar esto en la cuestión de salud ambiental en el momento en que los moradores de la Valdramina, sectores aledaños, empiezan a tener problemas realmente con la salud? Pregunta uno. Pregunta dos. Eh, ¿Hay algún estudio técnico que avale que todos estos desechos sólidos podemos convertirlos, o sea, también saquemos algo positivo, no? porque en realidad... Eh, hace algunos años eh, ya vino el plástico biodegradable, ¿se acuerda? Que Uno lo, lo ponía al suelo y obviamente se hacía nada. Pero ahí hay un plástico durísimo, como usted lo dice, que van a pasar eh, años y años y eso va a seguir generando eh, contaminación. La pregunta que le digo primero... ¿Hasta dónde puede llegar el asunto que la gente se empieza a enfermar por los gases tóxicos que emana este ex botadero? Y la otra, ¿podemos tener algo positivo, sacar algo positivo de todo esto? Claro que sí, eh, alguna vez eh, hace unos tres años me parece hicimos un estudio con una, una firma norteamericana, hicimos algunos estudios preliminares de allí y, y, y es posible, es posible en ese tema. Para no olvidarme del primero que usted menciona, el asunto de la salud de los moradores, eh, como le indico, tenemos universidades locales que podrían hacer esos estudios y aterrizar datos y exponer la, los riesgos a la salud a la que se encuentran expuestos los moradores, porque allí crecen animales domésticos, crían animales domésticos eh, de todo tipo, ¿no? Y, y estos animalitos se alimentan de esa agua. Eh, estamos cultivando con el suelo contaminado de los lixiviados generados desde ese vertedero. Entonces, los riesgos... ¿Qué te dice la, la bibliografía? Que tú tienes un montón de riesgos, los metales pesados que vienen de los lixiviados. Ah, es, no. es una cuestión. Eso se vale a sangre, es ¿no? Es un asesino silencioso. Uh -huh. Se deposita en, en, en la cadena trófica que se llama hasta llegar a alimentos nuestros que perjudican finalmente y allí está la incidencia de cáncer exagerada en los últimos años, en las últimas décadas precisamente porque en nuestra vida cotidiana nos han insertado en su momento ¿no? las pilas de controles de remotos pilas de, de relojes, las pequeñitas, las de pastillas y eso lo único que hemos hecho es verterlos a las laderas fuera de la vivienda y ahí están los resultados, eso finalmente se inserta al ciclo que es dinámico, del planeta, del agua, ciclo de, de, de, de algunos, eh, se llaman ciclos bioquímicos, que son los ciclos de la vida. Entonces, regresa a nuestro alimento, a nuestros alimentos que comemos, y ahí están los resultados, cáncer de, de piel, de útero, de todo lo que usted puede imaginarse, y hay cáncer, precisamente por eso. Entonces, los estudios podrían aterrizarnos, ayudarnos, y como ven, hay universidades, hay centenares de, de, de chicos que salen del colegio con tanta avidez, ahí está el potencial que podemos usar, pero necesita, se necesita coordinación, pues un estado que funcione, gobiernos locales que funcionen, que, que además de todas las labores tradicionales en las que se han concentrado, obra pública, obra de cemento, puentes, etcétera, también se concentren en la parte social, en la parte humana, en la parte científica, en la parte técnica, que sí pueden, si sí pueden pero vemos perdido y esto no es por favor una, una crítica ni un enseñamiento contra, contra nuestros eh, gobiernos locales, pero vemos que se pierde lo técnico en un gobierno local llega un funcionario y a cumplir procesos mínimos pero no se ve la mano técnica allí, de hecho como les indico, ese vertedero nunca tuvo licencia ambiental y penoso decirlo, la licencia ambiental del nuevo sitio también le falta, noten esto por eso les indico, por favor, eh, sé que nos están escuchando autoridades, tomarlo con seriedad, con responsabilidad, porque desde nuestras palabras son con absoluta cordialidad. Necesitamos darnos cuenta de esas cosas para poder evitar estos problemas. Hoy tenemos este asunto del vertedero, precisamente por incumplir planes de manejo ambiental, por incumplir normativa. Evitémonos problemas futuros para nuestras generaciones, para nuestros niños, jóvenes que no están conscientes de ahorita estos problemas y que tendrían estos problemas, y peores aún, si es que no cumplimos los procesos que indica el Estado, como vivimos en un Estado de Derecho, hay leyes que cumplir, no es porque somos alcaldía, porque somos prefectura, no podemos cumplir las leyes ambientales, del mismo COTAG o las leyes de salud, tenemos que cumplirlas y eso es lo que, lo que en lo personal vemos y si alguna vez lo, lo ha notado en nuestras redes sociales personales, siempre insistimos en este tema, y eso significaría hasta trabajo que veo que está pidiendo nuestra nuestra gente de, de, de todos los estratos sociales o socioeconómicos, pidiendo empleo. ¿Qué significa cumplir normativa? O tú vas a acudir a laboratorios, ya sean de aquí, de Guayaquil, de Quito, y eso significa empleo para la gente que hace transporte, que viene a tomar muestras, que transporta las muestras, laboratoristas. ¿Qué significa cumplir normativa? Empleo para un biólogo, para un ingeniero forestal, para un ingeniero ambiental, que no hay empleo ahora. Pero sin embargo vemos que es una cuestión que falta. Y me no interrumpo. ¿Hay presupuesto para eso? Claro que hay presupuesto, pues. Usted, tú tienes una obra uh -huh. de 5 millones, de 15 millones, un puente de 8 millones. ¿Y por qué no se lo utiliza? Es falta de fiscalización, pues. Uh -huh. Es lo que siempre hemos indicado. Tú, es increíble en, en dos puentes que hayamos invertido menos de 100 dólares en regularización ambiental. No tiene sentido lo que estamos haciendo con nuestra localidad, con nuestros profesionales, obviando su, su, su potencial, su capacidad de contribuir con el con el desarrollo integral de nuestra comunidad. Y digo desarrollo porque eh, no solo se trata de cumplir con las obras de cemento, ¿no? que sí son necesarias para el, para el desarrollo eh, de infraestructura, sino también lo integral es el empleo, la parte social, la parte de salud, los servicios básicos. 7 y 51 de la mañana aquí en la Gran Voz 104.3 y al día dialogamos con el ingeniero Néstor Gualotuña. Él es un especialista en el ambiente ingeniero. El problema está allí. Usted es un técnico conocedor de la materia. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para un cierre técnico adecuado del de ex vertedero? ¿O, ¿O qué programas o soluciones sería lo, lo más factible para poder terminar con este problema, o al menos paliar el problema? Verán, nos hacemos un ejercicio como, como regulados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, la sociedad, somos los responsables de ese... Somos los, si se quiere, los dueños, los que creamos de este vertedero, en la situación que esté. Entonces, tenemos un, un sistema legal que cumplir, y eso se llama las leyes ambientales. ¿Qué deberíamos de hacer? Aquí vemos que vamos a acudir al Ministerio del Ambiente en, en muchas circunstancias, y está muy bien. Pero el Ministerio del Ambiente es un ente regulador. Es difícil que te pueda dar un empleo. Y lo digo con toda la cordialidad con, con Carlos, que, que me solidarizo con la situación que está él por su falta de empleo y de, de muchos ciudadanos del, del país. Pero el Ministerio del Ambiente es un ente regulador. Podría comenzar por allí para dirigir al, al responsable actual del, del vertedero, sea este municipio de Quevedo, sea este Mancomunidad, y que empiece a hacer, a hacer cumplir los procesos de control. Presentar el plan de manejo ambiental, que tanto lo han cumplido, qué tanto está en cumplimiento, el, el manejo de lixiviados, la parte técnica, no pero como les indico al inicio, es a personalizándose de eso, tomando el toro por los cuernos, como se dice, y, y eso, por allí puede empezar el, la solución, y de allí sí, de pronto inversión de algún ministerio, del mismo ambiente quizá, o de algún otro ministerio, pero una inversión para remediar eso. En los estudios que hicimos someramente hace tres años, como le indico, ahí se necesitan algunos, algunos millones de dólares para solucionar eso, solucionarlo de forma integral, no porque si hacemos eh, parches, se gastarán ahí algunos cientos de miles de dólares o ¿Cómo alguna es, cantidad que ¿Cómo sería un cierre técnico de ese vertedero? A ver, alguna vez los estuvimos visualizando tratando de, de evitar que los disiviados por la ruptura de los de la impermeabilización que hay por debajo que además eh, aparentemente fue muy mal hecha porque ya había perforaciones había perdón, geomembranas partidas, expuestas basura que se estaba derramando y eh, hay compañías eh, europeas, americanas mexicanas incluso que te pueden solucionar eso, y como ven es la capacidad técnica eh, de, de un municipio, de una mancomunidad eh, no la vas a encontrar, ¿no? entonces te tocaría contratar, y otro asunto importantísimo es que, por eso indiqué eh, que los ciudadanos somos todos responsables de esto, porque ustedes, usted todos tenemos planillas de luz donde pagamos en promedio, no sé si sea el caso, no, pero 5 o 6 dólares por recolección de basura tenemos más de 2 millones de dólares anuales que se recogen y, y no es dinero del Estado, no es dinero del municipio, es dinero de la ciudadanía. Por eso insistimos en que las ciudadanías somos también responsables de eso, porque tenemos que pedir un reporte. Ey, ¿qué están haciendo con esos millones de dólares? Ingeniero, ¿Por le, qué no surgieran? le interrumpo, falta autogestión entonces en nuestras autoridades. También, de hecho, porque eh, en, en su momento, hace algunos años, hubo una inversión en un programa nacional de gestión integral de desechos sólidos del Ministerio del Ambiente, que se invirtieron algunos millones de dólares en estudios. Si hicimos eso en el pasado, podemos buscar incluso financiamiento no reembolsable de, de unidades. exacto, yo, ¿no? que aún en esta situación de, de, de economía especial que vive el planeta por toda la situación geopolítica puede encontrarse, porque es una situación que amerita, es una situación de ya de, de, de crisis humanitaria en la que estamos por este tema. No lo vemos ahora, pero como ven eh, podría articularse todo eso, pero Lástima que no se vea un liderazgo no. Lástima que no se vea que no, no se vea un tema así de bandera de lucha Hasta bandera de lucha política de alguien De algún candidato que ya estamos en esa época Para que pueda comprometerse Porque si no hay liderazgo en esto Vemos difícil, de verdad Se, se apagará el tema, se, se pasará de moda el incendio Nos acostumbraremos como nos hemos acostumbrado A, la, a las extorsiones, a los robos y los ciudadanos nos falta mucho, mucha organización desde por allí también eh, podemos empezar pero como le digo es que no hay otro no hay dónde darle vuelta estamos pagando porque nos se lleven la basura pero estamos diciéndoles hagan lo que quieran con esa plata y no estamos pidiendo reporte hey eh, quien sea mancomunidad municipio qué están haciendo con el dinero que nosotros pagamos en las planillas de la luz Denos un reporte público, cuánto gastan en nómina, cuánto gastan en maquinaria, cuánto gastan en, en contratar, eh, hacer contratos. Entonces, eh, y les digo esto porque en los años que hemos, de, de, le hemos dado seguimiento al tema del vertedero, hace unos añitos contrataron a una empresa fantasma, que nunca tenía experiencia en manejar desechos. Y ahí están los resultados, pues. Ahí están los resultados. No hubo compactación, no hubo tecnología ni técnica para disponer de los, de los desechos. Un relleno sanitario es lo que nos falta y si ese vertedero, y en cuanto a ese vertedero, eh, aplicar la tecnología que sí existe. Como, y si no lo hubiera, por favor, tenemos universidades. Les aseguro que, que, que hay soluciones. 7 con 56 de la mañana dialogando con el ingeniero Néstor es eh, Por lo que nos conversa, ingeniero. Muy eh, delicado, tenemos, bastante sí, grave. Muy esto, delicado ¿no? el, el tema. Y Oiga, yo, yo vivo veo. José Joaquín Olvedo, y llega el olor en las noches. Con razón, la gente de la Baldramina pues de San Camilo Alto, de acá de, de, de la 15 de noviembre. Ni diga el, nada. El, que, el humo, ingeniero, ¿qué contaminantes transporta? Para empezar, eh, eh, recordemos cómo mataban. Seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. Metales pesados, todo eh, lo que tenga. Más que... sencillo. Ajá. El escape del motor lo conectaban a, a los buses. Y listo, hasta llegar al destino ya estaba muerto en 10 minutos. ¿Por qué? El humo es tóxico, pues. Si estamos abusando es porque obviamente estamos en una atmósfera abierta, porque la naturaleza es tan bondadosa y tan necia en mantener la vida a nuestro alrededor. Pero eso nos pasa factura, obviamente. Claro, a largo plazo. Es, ese humo trae pues, los contaminantes. Y, y la, la, la afectación a la salud, carbónico se llama lo que generan la, a la, la sí, combustión. Yo, o sea. la verdad, que eh, no, no le había puesto mucho a propósito. Ariel, su hermano, está en sintonía, Gracias. nos está viendo, nuestro buen amigo. Yo, eh, Javier, no le había puesto asunto a esto pero en realidad es muy delicado lo que está sucediendo con Mire, esto. Cuando venga un político aquí a una persona candidata a lo que sea eh, de, cualquier cantón, ¿Ah? de cualquier cantón porque estamos llevando desechos de seis cantones son más de 350 toneladas cada día que llegan amigos, la ciudad, claro. amigos de verdad y es demasiado cuando eh, en un relleno sanitario tú vas a tener la capacidad de darle tratamiento apropiado a eso, pero le insisto, por favor, a las personas que escuchen, con toda la responsabilidad del caso, nos falta el proyecto de relleno sanitario y la licencia ambiental. ¿Para qué? Para poder dar cumplimiento, para poder ser mucho más responsables en los efectos que vamos a causar por manejar la basura. ¿Ya? Entonces, eh, eso es, o sea, este tema debería ser un tema central en esta campaña. ...y no lo exageramos, ustedes mismos ya se dan cuenta cómo es de grave el asunto... ...y eh, decirle pues, a la gente que quiere gobernar... ...hey, ¿qué va a hacer con ese vertedero? Sea de buena fe Mocache, La Maná, Valencia, incluso el Empalme... ...porque de allá viene la basura. Alguna solución concreta, ¿no? Porque solamente es bla, bla, bla... Y ...aquí por lo menos lo que los ciudadanos que vedeños este, visualizamos es que... ...el problema del basurero está allí, se enciende, se prende, se apaga... ...vuelve huma, hay contaminación... Pero se tiran la pelota a las autoridades, no que la mancomunidad, no que el municipio. O sea, ¿en qué quedamos? Pero nadie finalmente se hace responsable. Miren, la mancomunidad nació con un buen propósito, y eso lo iniciamos ah, al sí. inicio. Con lo, me olvidé mencionarlo al inicio. Eh, la idea era que usted, o lo que estaba pasando, era que tú como Quevedo, como Valencia, como Buenafé, Mocache, etcétera, Balsar, tenías que invertir más de un millón de dólares, mucho más de un millón de dólares, por un relleno sanitario para tu cantón. O sea, local. Para tu cantón, así es, porque según la, nuestra legislación, cada cantón es responsable sí, claro. de su vertedero. ¿Con la Entonces, mancomunidad cuánto se ahorraba? Con la mancomunidad era justamente la idea de que se reúnan tres, cuatro, cinco, seis cantones y tengan, qué sé yo, eh, multiplicado seis por dos millones, seis por un, claro, un millón, más seis a millones. millones 200 eh, no, es, o sea, un millón por cada cantón, no, seis cantones, el... ya era más de, do, más de seis millones de dólares que ya te alcanza para manejar Técnicamente un relleno uh -huh. sanitario, compactación, manejo de lixiviados, uh -huh. eh, eh, evitar que se. Oh, oh. O manejar correctamente el asunto de los minadores, los recicladores, los compañeros que están aquí, que ellos todo el tiempo, desde que tengo, desde que hemos llegado como estudiantes a, en los años 2000 a ese vertedero, desde que comenzó a verterse la basura ahí, han habido eh, recicladores. Y está bien porque ellos recuperan material, el material debe ser recuperado. Y, eh, no no quiero despedirlo y antes de hacerle esta pregunta que la lengua me pica, créalo. ¿Por qué de los otros cantones necesariamente venían a dejar la basura acá a nuestra ciudad? Por un convenio. Precisamente la creación de la mancomunidad fue por eso. Por lo que le indicaba, eh, la idea era evitar el gasto de un cantón pequeño en 2, 3 millones de dólares, uniéndose con los otros cantones para que puedas reunir suficiente presupuesto en endeudamiento o en presupuesto disponible para que manejes correctamente la basura. Pero como ven, eh, me parece que en el 2012 empezó ya a funcionar la, o a crearse la bancomunidad y todo eso, y, y no ha funcionado. No ha funcionado por la cantidad de, de, de responsabilidades que se ve que <ríe> se han dispersado. Mucha tela por cortar, se nos queda harta tinta sí, en el pintero este uh -huh. Y bueno, pues agradecemos, ingeniero, aquí su presencia al set de La Gran Voz y al día. Gracias por su comparecencia. Y bueno, pues... Nos queda nada más que despedirnos y agradecerle. Sí, gracias por esa invitación. Continúen abordando ese tipo de temas porque eh, ¿a dónde vamos a llevar nuestra comunidad? Además de la, de la descomposición social que estamos viviendo, amenazas y cuestiones así, que nuestro ambiente, que nuestro entorno se esté contaminando, nuestro río, miren que está. Debemos despertar esto, eh, ya no solo en las nuevas generaciones, en todos, por favor, en todos, gobernantes, gobernados, o quienes quieren gobernar. Gracias por esa invitación. Buenos días. Muchísimas gracias a la intervención de nuestro amigo el ingeniero Néstor Guanotuña, asesor ambiental, conocedor del tema. Realmente yo me voy preocupado, Javier, porque... No le había puesto asunto, pero en realidad esto es, hay que tratarlo con muchísima, hay que con pinza tratar. Y como lo dijo el, el, el ingeniero, los aspirantes a las, a las nuevas dignidades, esto tiene que ser su caballo de batalla, ¿no? Definitivamente. Tienen que tocar este tema ambientalista porque en realidad es lo que vamos a respirar a futuro y obviamente que hay que ponerle mucho asunto, mi estimado Javier. Hay que garantizar la vida. Y el buen vivir de nuestros ciudadanos futuros. Bueno, pues yo quiero despedirme de los oyentes con el siguiente pensamiento de Agatha Christie. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. Lo dijo Agatha Christie. Buen día, hasta mañana. Muy bien, conmigo también hasta las 5 de la mañana en mi programa, al Día con el Agro, y después estaremos eh, tocando temas interesantes. No se me vaya, ingeniero, que quiero tocar un tema personalizado con usted eh, buenos días y continúa elvis con la, la programación regular nuestro nombre es igual de grande que nuestras marcas inicio de espacio publicitario ahora en los ríos publica en la edición impresa de diario al día tus